El Inivica es un instituto de investigación biomédica orientado a la mejora de la salud humana, por lo tanto está implicado en todo aquello que puede mejorar la salud humana como fin último. Está integrado por sanitarios, por biólogos, químicos, matemáticos, ingenieros, todos aquellos que pueden trabajar conjuntamente con el mismo fin y para conseguir el mismo logro. ...es un instituto creado recientemente con, ...fundamentalmente con un soporte económico de los fondos ITI... ...de la Consejería y de la Unión Europea... ...y orientados a la creación de estructuras... ...que generen riqueza social... ...y hemos considerado que el, el instituto... ...es la mejor figura para ello... ...en primer lugar porque mejora la salud... ...de los pacientes en la provincia de Cádiz... ...en segundo lugar... ...porque supone la creación de puestos de trabajo... ...y en tercer lugar porque supone la generación del conocimiento y de la innovación como elementos de calidad eh, social indiscutible. El instituto, en la última generación de Fondo City, eh, recogió actividades eh, muy interesantes desde el punto de vista de la salud humana. Uno es el desarrollo de la medicina personalizada, es decir, eh, la identificación de, la, de las características personales que aseguran una respuesta a un determinado tratamiento. En segundo lugar, el desarrollo de la salud pública y de los problemas de salud en la comunidad gaditana. Y en tercer lugar, el incremento de la aplicación de productos marinos a la salud humana. Por lo tanto, esto completa el circuito de actividades del Instituto de, de Investigación de Cádiz.